Yo soy Manuela Contreras, aunque me dice emma y soy matrona. También he pasado por esta experiencia en un par de ocasiones, en el primer trimestre de gestación, y pertenezco a la red del hueco de mi vientre, que nació con el impulso de profesionales y de familias, de alguna manera afectados por esta experiencia, y eso nació en el 2013, y... Desde el 2013 llevamos caminando acompañando a familias y también a profesionales con cursos de formación, eh, materiales que les puede servir y a familias pues con encuentros personales o con grupos de apoyo. Bueno, yo creo que ahí al profesional le puede venir bien preguntarse cómo le gustaría que se la dieran a ellos si pasaran por esa situación. Y básicamente, como uno responde a esa pregunta, es de la manera en la que él, como profesional, eh, tiene que actuar. ¿no? Ponerse un poco en ese papel y ver cómo a uno le gustaría que le dieran esa noticia. Entonces, son cositas muy sencillas que tienen que ver con eh, reconocer el impacto que eso tiene para la vida de unos padres, eh, dar tiempo a los padres para poder pensar con calma, expresar sus emociones, eh, en un entorno en el que uno pueda dar ese tiempo, porque normalmente esto ocurre en, en, en la urgencia muchas veces, eh, y hay cola, no hay salas preparadas para eso, y acompañada, que la mamá esté siempre acompañada, que suele ser otra de las cosas que falla, porque en alguna urgencia eh, no dejan entrar a, al padre, eh, con la madre o a la persona que ella quiera. Entonces, eh, estas cosas sencillas diría yo, que el profesional reconozca el impacto que, eso, que esa noticia tiene, que va a dar, en un entorno, o sea, sin prisas, que dé tiempo a, a, a los padres a, a expresar de alguna manera eh, las primeras emociones y a poder pensar con calma ahora qué va, qué va a pasar y en un lenguaje que de alguna manera reconozca siempre a los padres como padres y el valor del hijo como hijo, independientemente de la semana de gestación o de si tenía alguna anomalía congénita, etcétera. Yo creo que es una de las cosas más difíciles de, de hacer y, de, y que normalmente no pasa. Es una de las cosas que más hay que mejorar. Primero, porque cuando se da la noticia, la familia está en un estado de shock, en el que de por sí ya es difícil y eso está hasta físicamente, por los cambios cerebrales que ocurren, está demostrado, o sea que es difícil... Eh, ...pensar con calma y, y, y ponerse a decidir... Eh, ...y luego porque hay cierta prisa en el, en el hospital... Eh, ...cierta prisa por, a veces por los condicionantes... ...de, de niveles de asistenciales de atención... Eh, ...porque insisto, a veces esto ocurre en la urgencia... ...donde puede haber cola, etcétera... ...y, y otras veces porque no se sabe dar esa calma... ¿no? y ser consciente de la importancia de, de dar ese tiempo para que se pueda afrontar con calma esa noticia y poder decidir. Y para eso hace falta tiempo, y para eso hace falta eh, una buena información, eh, tanto verbal como escrita, y esto de escrita es eh, una de las cosas que faltan, ¿no? eh, ofrecer todas las alternativas posibles, eh, pues en, en lo que llamamos eh, aborto de primer trimestre, ofrecer todas las distintas posibilidades que hay, y eso escrito, además, eh, y falta poder dar a la familia la posibilidad de marcharse a casa, por ejemplo, y volver. Que esto no en todos los hospitales se hace, yo creo que son en pocos hospitales los que se hacen y se, y se ofrece de una manera sensible y real para que eso sea posible, en el que, mira, marcharos a casa si queréis. Estas son las pos distintas posibilidades que hay en función de que la muerte haya sido en el primero, en el segundo, en el tercer trimestre. Todo eso escrito, estas son las cosas que vaya a tener que eh, pensar. Si queréis verle, eh, coger recuerdos, fotos, autopsia... Y con todo eso, mmm, poder marcharse a casa, poder eh, pensar con calma y con un teléfono al que eh, poder llamar, ¿no? que haya una seguridad en el que tú te vas, pero te vas con cierta garantía de que cualquier cosa que te pase inesperada, que empieces a sangrar más, que empieces con más contracciones, tú puedes llamar y en cualquier momento volver o que te resuelvan esa duda si necesitas esperar un poco más antes de entrar en el hospital para iniciar todo el, el proceso. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes, creo que ya lo he dicho antes, es eh, que transmitir a las familias que de alguna manera tú comprendes de alguna manera eh, la situación por la que pasan, ¿no? el impacto que eso supone y estar cercano, a, ¿no? presente, cercano a, a, a ellos, ¿no? Eh, yo creo que eso es una de las cosas fundamentales. Y luego, el que ellos tengan la, la seguridad de que ellos son los protagonistas de, del proceso en el que está viviendo. ¿no? Normalmente, en la, en la preparación al parto, eh, va viendo cada vez más en la preparación al parto y en la cultura en general. no Una eh, eh, opinión de que el, la familia es protagonista de ese proceso del parto ¿no? y cuando... Y cuando el bebé está muerto, eso no deja de ser menos importante. Mm, quizá hasta más eh, importante, ¿no? porque es el, un, el momento que la familia tiene para eh, cuidar del hijo. ¿no? Ese momento es muy importante el que ellos mm, sepan que eh, siguen siendo los protagonistas y que eh, la otra tercera cosa, diría yo, una es reconocer el impacto, otra es el tema de devolverles a ellos o hacerle, mmm, no robarles el protagonismo, más bien. Y la otra es eh, que tú estás ahí y que de alguna manera eh, puedes disminuir el miedo que existe en la experiencia, ¿no? el miedo a cómo voy a parir al, al hijo que se ha muerto, el miedo a verlo, el miedo a cómo va a ser posible la vida eh, cuando salga de aquí sin, sin el hijo. ¿no? Yo creo que cada vez va siendo menos real eso de, de decirle que no lo vean. Cada vez es, es menos real, la gente lo suele ofrecer, el tema es cómo se ofrece. Y es tan importante que la mayoría de familias que lo ven no se arrepienten. El porcentaje, eso ya, ya está estudiado, el porcentaje de arrepentimiento es mayor cuando no lo ven. ¿no? Y no es solo es verlo, quiero decir que no es... Eh, llevar el cuerpo del hijo para que lo vean y con la misma retirarla, sino que es un proceso en el, en el que es eh, acoger y conocer al hijo, ¿no? y, y despedirse físicamente de su presencia física, y eso es, ¿no? no solamente ver, sino el hecho de la expresión del amor hacia él, ¿no? y, el, y del inicio o de la continuidad del cuidado, que ya se inició durante la gestación, continuarlo en ese poco tiempo espacio en el que ellos pueden recordar que, efectivamente, son padres, aunque sea de un niño muerto y que, de alguna manera, eso pues va a estar siempre en su vida. Entonces, eh, el porcentaje de gente que se arrepiente de haberlo visto es poco en relación al porcentaje de gente que eh, se arrepiente de, de no haberla visto. Pero el tema, incluso para el profesional, no es simplemente ofrecer ¿quieres verle o no? Porque no, normalmente ante esa pregunta, cuando hay un nivel de miedo considerable, que es el que hay, de, no, que nunca se ha pasado por la experiencia, no se conoce, lo normal ante una pregunta cerrada de si quieres verlo o no, y más si eso se ofrece al principio, es que te digan que no, por, por cosa normal, ¿no? Eh, entonces el, el, el tema es ver cuál es el momento, ¿no? nunca decirlo al inicio, cuando uno da, acaba, acaba de dar la noticia, sino que haya habido un proceso de tiempo. Y, y eh, una vez que has dejado cierto tiempo, en el que tú siempre ofrezcas el sentido de las cosas. ¿no? ¿Cuál es el sentido de verle? ¿Vale? Que ofrezcas seguridad. Esto no está relacionado con más duelo complicado. Los padres que lo ven nos arrepienten, no se arrepienten. Seguridad en, en datos objetivos y disponibilidad. Yo voy a, yo voy a estar aquí. Si, si tú tienes miedo, yo voy a estar aquí. Eh, yo lo puedo ver primero y, y decirte cómo es. Esas tres cositas. No, no verlo o no verlo, sino de alguna manera, mira, vamos a planificar eh, cómo queréis recibir eh, a vuestro hijo. O cómo, vamos a planificar qué tipo de objetos queréis. no Decir cuál es el sentido de eso Normalmente los padres no quieren olvidarse, estos objetos pueden ser consoladores, es importante que el recuerdo sea de amor, no, no, no solo de dolor, sino que haya un recuerdo de amor. De... El sentido, eh, la seguridad, no hay más duelos complicados, no, no, no, los padres no se suelen arrepentir y yo voy a estar aquí en, en ese momento. Yo creo que en la última década ha avanzado enormemente. ¿no? Cuando nosotros empezamos en la red, eh, y fue en el 2013, dije antes, eh, se oía menos, aunque ya llevaba unos años, años que esto se estaba empezando a coger interés por parte de los profesionales, y sobre todo empujado por familias que habían pasado por la experiencia y que no estaban de acuerdo con la atención que se les había dado. Y, y ahora los protocolos van avanzando. Yo creo que hay una mejoría clara en cuanto a los protocolos, pero hay cositas que eh, faltan por hacer. Falta por hacer... Eh, eh, esto de dar tiempo, ¿no? Dar tiempo, dar una información, una comunicación sensible con, con los padres y que, lo que se, las, las opciones que hay para que los padres puedan van, van a tener que enfrentarse y puedan tomar eh, darlas tanto verbal como escrito. Esta parte de escrito yo creo que falta todavía por mejorar. En la parte de los recuerdos me parece que hay falta todo lo que tiene que ver con el tema de las fotos, sobre todo el que los profesionales las, las hagamos eh, y ofrecer la posibilidad de que si el padre no lo quiere hacer, haga el profesional y que se queden en custodia un tiempo en el propio hospital. Eso me parece que está peor. Está mejor, sin embargo, lo de ofrecer recuerdos, lo de ofrecer una huella lo de ofrecer algo, eh, cosas que hayan estado en contacto con el bebé, incluso eh, el pelo, cosas de, propias del bebé. Me parece que eso mejora más, está mejor eh, y el tema de las fotos peor. Y luego falta, yo creo, más por desarrollar el tema de la familia ¿no? y de... que, que... ...que bueno, la, la, la mamá tiene y, y la pareja tiene una familia... ...y la importancia de que si los padres quieren... Eh, ...la familia de alguna manera también... ...se haga partícipe de esa situación... ...que también lo pasa más porque es su nieto... ...su sobrino, etcétera... ...y que de alguna manera la familia... ...la, la pareja se puede sentir respaldada en ese momento... ¿no? ...y que posteriormente pueda hacer un trabajo en equipo porque son varios los que han iniciado ese camino de, de duelo juntos con la pareja. Creo que se debería hablar. Yo lo hago ahora y mi experiencia es bastante buena, positiva de, de eso. Yo le empecé a hablar porque cuando empecé a hacer preparación al parto, pues quise preguntar a, a amigas que, que les parece importante, ¿no? que los profesionales digamos ahí. Y amigas que habían pasado por esta experiencia, me dijeron, mira, habla también de cuando las cosas no van bien, de alguna manera. Conforme fui acompañando a familias en la red del hueco de mi vientre, eh, esto salía, ¿por qué no informáis las matronas eh, eh, de que esto puede pasar y qué cosas convienen hacer? ¿no? Así que casi que por, por confianza, sin verlo mucho, con bastante miedo, porque no, no nos han preparado para hablar de ello, empecé a hacerlo y la sorpresa es que las familias lo cogen bastante bien, porque, de alguna manera, si tú les dices, mira, yo quiero prepararos para cuando las cosas van bien y para cuando las cosas no van bien, pues lo normal es que la gente diga, pues claro, sí, sí ¿no? Las familias, cuando pasan por esta experiencia, eh, me acuerdo de una familia que me dijo, yo fui a la matrona después de haber pasado por la experiencia, y le dije, ¿por qué no me, no, no me avisaste que esto podía pasar? No es que no queremos asustar, os decía la, la matrona, y dice, mira, sino asustarnos es la realidad, Cuando tú tienes un hijo puede vivir, puede morir antes, después, y, y eso debería de formar parte de vuestro trabajo, y además... Hay una cosa que es que, eh, y está descrita, que es que hay miedo real. O sea, en el primer trimestre de embarazo está descrito un miedo a las pérdidas tempranas y al final del embarazo, cuando, cuando está llegando el parto, hay un miedo a que las cosas no vayan bien. Lo normal ante el miedo no es meterlo debajo de la alfombra, sino que haya un espacio en el que eso eh, se pueda hablar. Y cuando se habla... Eh, la cosa resulta bien, porque se agradece y de alguna manera perciben que la persona que está dando esa información tiene un alto grado de compromiso contigo, que quiere estar contigo digamos, para las buenas y, y para las malas. Y ya hay toda una corriente pedagógica de hace tiempo que va apoyando en el que hay que preparar a la gente para acontecimientos adversos, incluso a los niños, antes de, de que ocurran. ¿no? Y, y incluso está desarrollada ¿no? la pedagogía de la muerte en las escuelas, pues eso hace falta en, cada vez más, yo creo, porque la cultura actual es de, de alguna manera de arrinconar, de arrinconar la muerte y de no hablar de ella, ¿no? y, y los profesionales nos vemos afectados por, por esa misma cultura. Eh, creo que la, la principal dificultad es eh, interna, me parece, vamos interna, interna por un lado y externa por otro, no creo que ha habido falta de formación que cada vez se va supliendo porque cada eh, yo cuando eh, estudié matrona no, me, no, te, no tuve horas de formación eh, sobre este tema de la muerte perinatal, más allá de, Cuál es, cuál es el procedimiento, digamos, médico, etcétera, que, que se hace. Eh, entonces, es verdad que hay una parte de formación, ¿no? de no estar eh, con seguridad porque no te han preparado para eso y que eso se va eh, resolviendo más. Es verdad que hay una parte de, de estructura, digamos, de una urgencia agarrotada, eh, de no disponer de un entorno adecuado en el que tú das las noticias y la mujer no está eh, luego sale y se encuentra con que está un rato viendo los monitores eh, escuchando los monitores de otros niños. Eh, bueno, hay parte de formación, parte de, de estructura. y luego hay una parte importante que es de miedo a afrontar la, incluso la propia la propia muerte, ¿no? cuando incluso ...los profesionales que de alguna manera estamos eh, cotidianamente lidiando con esto... ...porque no, no, no es infrecuente, es decir, la, la muerte intrauterina en el primer trimestre... ...no es nada infrecuente y estamos lidiando con, cotidianamente con eso... ...y sin embargo eh, no hemos hecho una reflexión acerca de eh, qué significa la muerte... ...cuál es el significado de la vida, cómo nos queremos preparar para ese acontecimiento... ...qué haríamos si nos pasa ni una reflexión personal ni una reflexión colectiva, ¿no? de, de ese asunto. De manera que nosotros tenemos nuestras propias heridas con las que vamos cabalgando de cómo hemos afrontado la muerte de nuestro hermano, la muerte de nuestro padre, la muerte de, de nuestro hijo, si se ha pasado por esa experiencia. Y eso nos influye y, y a veces nuestra manera de afrontar la muerte y, la, y las situaciones adversas en general, la enfermedad de alguien, pues no son las maneras mejores de hacerlo y de alguna manera todo eso se nos revuelve cuando nos enfrentamos a, a, a acompañar a, a unos padres. Entonces, si eso no tiene un proceso de haber reflexionado sobre eso, eh, pues influye, ¿no? Negativamente influye. Y yo creo que yo diría que es la principal impedimento, más allá de él formativo, que también lo es, y más allá del condicionante estructural y organizativo, que también lo es. Yo cuando estoy trabajando y viene y me dicen oye que ha llegado una familia ¿no? que se le ha muerto su bebé, a mí o a cualquiera, ¿no? de alguna manera eso impacta en el profesional te sientes de alguna manera sobrecogido ¿no? y, y, y, y bueno, incluso con cierto eh, temor, yo creo, no, de cómo estar ahí presente. Pero es verdad que conforme uno se va atreviendo, eh, ese periodo de, de miedo que siempre está, ¿no? porque cada persona y cada familia es diferente ¿no? y, y, y, y nunca sabes cómo va a reaccionar, porque eh, siempre es diferente la persona. Pero tú vas teniendo más herramientas, conforme vas metiendo las manos en la masa, acompañando más, implicándote más en hacer más protocolos, tú vas sintiéndote con, con más herramientas y agradeciendo esa atención, porque, porque de esa experiencia uno va aprendiendo cosas también importantes de la vida. De hecho, no es infrecuente que el profesional eh, diga que, que el acompañar a gente muriéndose, en caso de cuidados paliativos, etc., eh, le, le ha aprendido a valorar otras cosas en su propia vida. Y yo creo que esto, al final, cuando uno lo hace relativamente bien, viene en el sentido de que tiene cierta formación, tiene instrumentos a su alcance, eh, pues eso, un, un, un díptico para ofrecer a las familias, eh, o sea, eh, tiene herramientas adecuadas, posibilidad de hacer fotos, dejarlas... Cuando eso relativamente se haga bien, aunque uno siempre en el trabajo va mejorando y va haciendo cosas mal, pero cuando eso se va metiendo las la manos en la masa, va construyendo herramientas que le van ayudando en ese camino de hacer masa, es capaz cada vez más de ver el pozo que esa experiencia deja en él, ¿no? que es de dolor, porque, porque uno de alguna manera también acompaña en ese proceso y, y uno tam también lo pasa ma mal, en el sentido de que, de que, de que se ve afectado ¿no? por, por, por el otro. Pero también recoge cosas hermosas, ¿no? el hecho de ver a, a uno, la expresión del amor de unos padres, etcétera, también le hace repensar su propia vida, ¿no? De hecho, en, nosotras present hemos presentado una comunicación de qué ha supuesto las, eh, esta experiencia de acompañarnos, no solo en el hospital, sino a familias en la red de hueco de mi vientre, que la contestamos eh, cinco matronas, y las cosas que decimos tienen que ver con... Eh, bueno, de alguna manera me ayuda a escuchar más, me enseña a escuchar más, a, hacer, a ser más sensible al dolor del otro, ¿no? estar cerca del dolor te hace más sensible en general al dolor, al dolor de unos padres que, que pasan por la experiencia y al dolor en general, eh, en situaciones de injusticia, me ha enseñado a hablar con mis hijos sobre el tema de la muerte, eh, otras cosas que se contestaban, eh, me, me ha ayudado a, a ponerme al día en, en la profesión, no solo en el tema de la muerte perinatal, sino en otros temas, o sea, de alguna manera ha sido un motor para mejorar en, en mi profesión en general, en otras cosas, y eh, yo creo que eso es importante, ¿no? saber que en ese camino el profes al profesional se le devuelven cosas que tienen que ver con mm, aprender a afrontar la muerte y la vida, que al final está junto de una manera mejor. Yo creo que hace fal falta espacio, fundamentalmente, de poder hablar y de poder supervisar eh, cuando hay una muerte per eh, perinatal. Mm, ese espacio me parece tan tan digamos cotidiano y tan fácil de, de poner en marcha y que hay para otras cosas, hay equipos que cotidianamente se juntan para mm, al inicio de la mañana para, para ver qué ha pasado, ¿no? cómo está este, este paciente, cómo está este otra? Cuando ha pasado una muerte perinatal y se, ha, y se ha atendido a una familia, se ha acompañado, eso está carente de, de reflexión. Cómo se ha hecho, cómo había encontrado el profesional, qué cosa o, o, o han fallado, no se hace ni siquiera digamos, entre los propios compañeros y tampoco estaría mal que, que ahí pudiera haber, por ejemplo, un, un psicólogo acompañando ese proceso. No, no es que sea esencial, esencial, pero bueno... No está mal que pudiera haber algún tipo de posibilidad en el que los profesionales nos juntemos desde lo cotidiano, me refiero a los relevos cotidianos, y, y que eso se hable ahí, qué ha pasado con esta familia, cómo se ha atendido, cómo había encontrado, qué tal está ahí ahora, etcétera qué cosas han, fa han fallado. Y, y también hay en sitio donde se hace lo que tú has dicho, no reuniones, encuentros, es proceso para hablar de situaciones de muerte y de... ...o de enfermedad en las unidades... ...y luego hay sitios que se llaman... ...en Inglaterra está más instaurado y en Estados Unidos... ...que son fines de semana, se llaman viajes restaurativos en inglés... ...donde eh, profesionales se van... ...y hay una parte de que puede ser de ejercicio... ...de contacto con la naturaleza, yoga, etcétera... ...una parte de formativa de, de meter nuevas evidencias... ...nuevas investigaciones en torno a la muerte perinatal... ...y una parte de... Eh, encuentro entre familias donde familias y profesionales se escuchan mutuamente ¿no? que, y son eh, fines de semana o sea que ese tipo de cosas van bien y fallan desde el nivel más pequeño que es el cotidiano de, de poder hablar también hemos acompañado a alguna matrona que ha pasado por la experiencia de una muerte intraparto y, y que ella me decía que no... Ni siquiera a los propios profesionales le preguntaban ¿no? ¿Qué, qué tal estaba. Eso es, que es una situación especialmente dura para el profesional, ¿no? que se muera en el proceso en el que tú estás acompañándole. ¿no? Y ni siquiera ella encontraba ent entre sus profesionales alguien que le preguntara, oye, ¿cómo, cómo has estado? ¿no? A mí lo que, lo que más me ha ayudado, y es lo que les diría, es que el profesional deja una huella indeleble en, en las familias que acompaña, positiva o negativamente. Eh, cuando la familia se va del hospital y junto a la situación de dolor por la muerte de un hijo, se le añade el recuerdo do doloroso, y algunos estudios dicen que son tan doloroso como la muerte del hijo, el cómo ha sido acompañado, pues evidentemente el camino de duelo eh, empieza bastante peor. ¿No? El recuerdo de que me dieron la noticia sin estar mi pareja presente, el recuerdo de un lenguaje insensible, el recuerdo de ver el cuerpo del bebé en un bote, eh, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando el recuerdo cuando eso se ha hecho bien, se puede hacer que el recuerdo de esa experiencia sea un recuerdo no solo de dolor, sino de alguna manera de amor, ¿no? donde los padres refuerzan claramente algo que van a tener que construir, que su identidad de padre, ¿no? a pesar de que su hijo se haya muerto. entonces Cuando ese recuerdo es de un profesional que me eh, tocó, de un profesional que no solo entró a tomarme la atención o a cambiar el suelo, sino que entró ...para hacerse presente, para preguntar qué tal iba... ...para ver qué, qué más cosas puedo hacer por ti ahora... Eh, ...cuando hizo posible que yo, que estaba muerta de miedo... ...me atreviera a eh, coger a mi hijo, despedirle, a, a hacer fotos... ...yo que no quería hacer fotos y de repente me fui... ¿no? Me, ...me decía una mamá con, con todo el kit... Eh, ...cuando además hay una despedida de la, del resto de la familia, etcétera, etcétera... ...ese recuerdo... Es un recuerdo de dolor, pero también un recuerdo eh, de amor, incluso de orgullo. O sea, hay familias que expresan esto, aquello fue hermoso, dentro del dolor, aquello fue hermoso. Me siento orgulloso de aquel día, de cómo fue. Entonces, el que la huella del profesional en un momento de tanto dolor eh, pueda ser una huella de un recuerdo que es un bálsamo para las familias, pues yo creo que es una cosa bastante importante. Sí, yo creo que es eso que tú dices, no está, está descrito así además, que es una, un, un duelo secreto, una muerte olvidada, ¿no? de alguna manera se define incluso así en la, en la literatura. Entonces forma parte de esta misma cultura ¿no? que ha arrinconado la muerte, ¿no? que, que en el que hemos perdido la capacidad, vamos perdiendo la capacidad de la sociedad de cuidarnos mutuamente, no solo en la muerte, sino en las etapas finales de la vida, en la vejez, en la propia enfermedad, en la, en, en la muerte también. Y con, y con los niños cuando ocurre de una manera temprana, mucho más, ¿no? porque de alguna manera puede aparentar como si no hubiera ocurrido. No hay tanta gente que haya conocido al bebé. Entonces, esta tendencia a huir no es digamos, más fácil, entre comillas porque a la persona ajena eh, le, le puede percibir que tiene más escapatoria, no, no, no hacerse cercano. Eh, y luego es verdad que sobre eso, eh, a nivel de investigación y de cuidado, se ha empezado mucho después que con otro tipo de, de, de muertes. ¿no? Entonces, bueno, hay que ir cambiando eso. ¿no? Ya, ya desde hace tiempo yo creo que... Kubler-Ross decía que había que hablar más, no, hay que, hay que hacer tan natural hablar de la muerte como de la vida misma, como de un nacimiento, decía ella, no, no recuerdo la frase, pero era algo así, no, hay que hacer tan natural hablar de la muerte como se habla del de, de nacimiento, y yo creo que eso es una tarea, gran parte de, que la hacen los, los, propios, los, los propios padres ¿no? que han pasado por la experiencia, se convierten en un motor que empujan a que eso sea hablado y cada vez más yo creo que se va haciendo eso posible.